Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Lo prometido es deuda. Aquí lo tengo Alejandro baravale habíamos dicho de hacer un programa con él. Alejandro, Taller El Sur. El Sur Taller Literario, canal, sí. Bueno, eh, esta, este, esta especie de crossover eh, obedece a una necesidad que tenemos nosotros. Tratar de... Una necesidad entender... expresiva, para decirlo de modo... Pero ah, yo, aparte de expresarme, necesito sí. entender un poco, entender sí, sí. algo de todo lo que está pasando. Este, es notable, pero... Eh, han visto el premio Alfaguara, ¿eh? ni, ni recuerdo el nombre del autor, y vos haces una cosa que me han dicho que es muy, pero muy insustancial. Hubo un alumno que lo largó en el, la página número 90 y me dijo que se le hizo sumamente denso, sumamente pesado, al margen de eso, está circulando esto que ustedes van a ver en pantalla ahora, que es precisamente la primera página de la novela. Y eso que está circulado acá es lo que llama la atención y lo que le ha llamado la atención a tanta gente. La cantidad de había que hay. Había muchos, había. Hay a Rolete. Yo hablé en el último programa mío sobre esto, después le dejo el link, anunciando que íbamos a hacer el crossover con, con Barabale. ¿Cómo ves vos estas cosas? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, a mí, bueno, obviamente, igual que a vos, me parece increíble, increíble en el sentido ya de inverosímil, en uh -huh. el sentido puro de la palabra, porque uno ya sabe cómo son los premios grandes, que son, en realidad, en su mayoría, bueno, yo hice un video sobre eso, vos habrás ah, hablado no. seguro también, que en su mayoría son anticipos, por derecho, de autor disimulados, si eso, siempre eso da dice. la casualidad que gana un autor que ya tiene contrato con la editorial es más Gustavo Nilsen que cumple años hace unos días ¿eh? Gustavo le hizo juicio nada menos que a Planeta bueno, cuando Pibre. fue el claro cuando fue la novela Plata quemada este ya estaba arreglado y la justicia se expidió en favor de Gustavo la justicia dio razón al autor porque quedó demostrado que el libro ya había sido contratado ¿eh? Sí, claro. además, porque además, recordemos, perdón, porque hay plata detrás de esto, no sí, solo la, no, no, la... La honra, La, digamos, la pequeña sí. plata, aparte de la honra, sí. pero digo que además hay, hay plata contante y sonante. De, sí, sí. De, de, sí, sí. De, pero, son estafas, digamos, es una estafa, digamos, porque bueno, la honra a mucha gente ya no le importa. Sí, no, pero sí, a, sí, aparte sí, de eso... Ni sabe lo que es la diferencia entre el honor y la honra. Claro. También. Pero bueno, supongamos que la gente lo sepa. Después vayan al diccionario, en todo caso, porque hay una precisión... Eh, es bastante sutil, pero eh, hay diferencia entre la honra y el honor. Eh, pero lo importante es que a partir de ese fallo, nosotros nos podemos dar el lujo de dudar cada vez que aparece algún, algún premio así tan grosso. Y sobre todo, dudar de la valía, digamos, ¿no? de la obra. Y dudar sobre todo cuando aparecen cosas como esta. Quiero aclarar una cosa. La repetición en literatura es, ni más ni menos, un recurso. Cuando es buscada la repetición, se llama anáfora. A veces sale de chiripa, de carambola, de casualidad. Nosotros leemos el texto y resulta que no habíamos implementado voluntariamente una, eh, digamos, una repetición, pero esa repetición, al fin y al cabo, funciona. Fantástico. Ahí ya estamos. No, no, no quiero que piensen que nosotros estamos en contra de la repetición de palabras. Porque si no, habría que tirar abajo el, el poema así, de Roger Kipling, por ejemplo, o este, con la repetición del polisíndeton en el final no, del de, de la... retrato oval también habrá que quemar a Pou con su retrato oval? Viste que la sinonimia eh, causa... Bueno, también hice un sí. video sobre eso, perdón, porque estoy spameando con todo. No, esto. no está muy Pero <risa> estoy aprovechando. Dale, dale. Para... No, pero que a veces la sinonimia es peor porque... Eh, dices Marcelo Di Marco y después decís el coordinador de taller, después el amante de los cuchillos. Parece que son 15 tipos. Vos estás, uno. A, estás haciendo claro. problemas con lo de Bruce Sterling. Claro, el, el síndrome del sabueso, el pedirro Claro, el, sí. el de decir Barabales, bueno, el coordinador de taller rubio, el, mm. el gran narrador este, del norte. Que es, oh, sí, todo. Son de, <risa> mi, mi nombre es Legión, ¿no? también, Exactamente. Bueno, este, así que nosotros no estamos en contra, todos los recursos son válidos. Lo que sí nos llama poderosamente la atención, hubo gente que salió a defender este texto. Eh, haga, miren, pongan pausa, van a ganar tiempo. Ustedes léanlo por su cuenta, pongan la pausa y léanlo. Y después cuéntenos, porque hay gente que salió a defenderlo diciendo que, bueno, no importa, ustedes tienen que ver el, el, el árbol, el bosque, no el árbol. ¿eh? Un señor llamado Montaña Dorada, que, que de vez en cuando aparece. Este, yo le contesté, mirá, no es necesario eh, salir en defensa de algo que está así de una. Ya estás viendo qué problemas hay a rolete, porque es, si un, la primera página está así, ¿Cómo será el resto? Si vos tenés que cuidar la primera página. Es parte? que claro, eso es lo que más llama la atención, porque si bien uno trata de cuidar todo, <risa> bueno la primera página le dan, sobre todo sabiendo que la mandás al concurso, que si la primera <risa> página no funciona, te la revolean por la ventana, porque nadie, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que en un concurso se leen enteras todas las cosas, no, pues, no, se no, descarta. Se, se lee todo en bueno, diagonal. Si algo se, muy sepa, mata, lo, eh, uh, ojo, guarda, sí, a, sí, atenti. No, no. Ahora, otra, por ejemplo, ¿sabes qué otra defensa hubo? Y bueno, ¿ustedes cómo harían entonces para poner un tiempo pluscuamperfecto? ¿No hay otra manera? No señor, yo demostré en el programa anterior que una vez que vos tenés el tiempo ubicado en el pluscuamperfecto, o sea, el pasadote, después podés poner en pretérito indefinido, ¿eh? o sea, no hay ninguna necesidad de decir él había comprado porque su madre le había dicho. ¿eh? No, directamente puedo decir... Él hizo las compras porque su madre le había dicho y listo, claro. ya está, con eso ya, ya está solucionado. Una vez que instalaste el tiempo pasado pasado, el pasado más cercano a este presente, lo puedes poner como pretérito indefinido, pretérito perfecto y listo. Claro. Así el, que... el, el, el plus Juan perfecto en este caso vendría a ser como en el cine cuando se hacen, bueno, que es un poco barreta eso, pero que hacen esos fundidos, sí. como ir al pasado, no, sí. Um, así. Uh -huh. Bueno, una vez que usaste el plus Juan perfecto es como que ya aplicaste ese fundido, pero después no vas a fundir más. Sigue siendo es, el presente de la narración. De ese, de ese momento. Claro, ¿no? Este, ese siempre, que está hay innovando. un tiempo base, algo que se llama el tiempo base, que es lo que marca el aquí y ahora de la narración. En cine, acabo de ver un ejemplo muy bueno, eh, utilizando ese lugar común, que en aquella época todavía... Era viable, ¿no? De poner. Se va claro. borrando así. La cara de Susana Jiménez y aparece así. Me hablo, me refiero precisamente a La Mari. Claro. Una, una película muy, pero muy buena, ¿eh? excelente, uh -huh. de Daniel Tiner con Monzón y Carlos Monzón y Susana Jiménez. O oh, Susana Jiménez y Carlos Monzón. Legendaria por las cosas que pasaban. A y lo que de cámara, pasó, realmente. claro, es, también, viste, que se ve en la serie. No sé sí. si viste sí, en la serie. Vean sí. la serie también porque está muy, pero muy buena. Ahí van a ver cómo se manejan hoy día en el cine los tiempos de ir al pasado, presente, etcétera. Y eso creo que El Padrino 2 es muy rompedor en eso. Es una sí. de las, por lo menos de las películas importantes, de las primeras que confía en el espectador, bueno, conocer pues, el espectador y la habilidad de, de, no, de este muchacho Copa, la que algo sabía, ¿no? Sí, sí. El que no, no me resulta también eso de ir al pasado y todo y al presente, ¿sabes quién es Christopher Nolan? No entiendo un poco dónde. Enredado, sí. Yo veo Dunkerque, por ejemplo, y, y la verdad que digo, pará, si, si esto se incendió primero, quiere decir que ahora debe ser antes. ¿Un quilombo! ¿Para qué? Al pedo. O si lo haces, hacelo bien, viste, cómo apretar el embriague y haciendo ¡rar! rayando así, ¿no? Es posible ir para atrás, para adelante, hemos hecho programas ya sobre eso en el taller de corte y corrección. Pero lo cierto es que, ahora yo los voy a dejar con Alejandro Baravale y les dejo abajo la, el link a su canal para ver la segunda parte de este video, con un tema que realmente nos, nos preocupa muchísimo. Hay una razón muy sencilla. Alejandro da taller, yo doy taller. Eh, nosotros, antes de que un alumno nuestro eh, salga a la palestra con un texto así, ¿eh? nos cortamos la mano antes de que salga, no sé si me explico. Sale del taller de corte y corrección, sale del sur, no podemos permitir que aparezca una carajada como esta. Eh, pero Marce, el tipo ganó un premio, o se ganó no sé cuántas lucas y qué sé yo, no sé cuánto. Sí, se gane lo que quiera, no importa, no importa. Obama ganó el premio Nobel de la Paz y bombardeó al otro día. ¿no? Y tenés sí. razón, ese o fue el presidente que más, ese negrito simpático, ¿eh? con la marihuana y qué sé yo, y tratando bien, mostrando cómo trata bien a los sí. empleados, pues eso lo muestra, sí. ¿no? Sí. Este... Es, ese tipo, digamos, fue el presidente norteamericano que más bombas lanzó eh, eh, el premio Nobel de la Paz, ¿no? Otro gran premio Nobel de la Paz, Arafat. Era un, un nene, un dulce, era un dulce. Así que bueno, eh, Ale, yo te dejo a vos el programa ahora, ¿eh? No, no. Y, y haces todo el análisis posible. Solamente quería plantear esta pequeña introducción porque, bueno, este, tu canal está viniendo con todo. No. Eh, están viéndome, suscríbanse si todavía no lo hicieron, se suscriben a El Sur. Hasta pronto amigos. La seguimos con Alejandro en este programa que les marcamos acá. Chao.